Hola a todos, eh, estamos llegando ya al final del trimestre y tenemos que calcular las medias de las calificaciones. Entonces, eh, vamos a ver en este pequeño vídeo cómo sacamos las calificaciones que hemos ido poniendo en Google Classroom para sacar nuestras medias utilizando la hoja de cálculo, ya sea de Excel o de LibreOffice. Entonces, para eso, en primer lugar entro en la clase en la cual quiero sacar las medias, las notas. Una vez que estoy dentro de la clase, me meto aquí, en la pestaña la última pestaña, calificaciones, donde aparecen recogidas una tabla de doble entrada con a la izquierda todos los alumnos y a la derecha tengo todas las distintas tareas que han ido haciendo los alumnos. Entonces, selecciono una tarea cualquiera, me da igual, una de las, tare de las últimas tareas. Por ejemplo, esta. Una vez estoy dentro de esta tarea... Eh, para descargar las calificaciones, tengo varias opciones. Todas ellas están en este botón, en esta rueda de engranaje. En la primera, donde me dice copiar todas las calificaciones a hoja, es una hoja de Google. Si yo hago clic encima, me tardará unos segundos porque está cargando. Depende del número de tareas que tengáis en esa clase, tardará más o menos. Y en esta se me abre una hoja de Google que se guarda directamente en mi unidad suelta, donde tenemos los datos de los alumnos a la izquierda, su correo electrónico. Y aquí arriba tenemos todas las tareas que hemos ido poniendo a dichos alumnos. ¿Vale? El problema es que a veces si sí tenéis muchas calificaciones, como en mi caso, hay algunas que no se han cargado, que tardan en cargarse. Entonces, es una opción, esta sería una opción válida cuando tenemos pocas tareas en la clase. En mi caso, como doy informática, pues tengo muchísimas tareas. No me es válida esta, esta opción. Otra manera. Me vengo aquí... Y veamos, si yo le doy clic a la última opción, descargas estas calificaciones, lo que me va a hacer es que me va a descargar un archivo, pero con las calificaciones exclusivamente de esta práctica, de la práctica 7 en mi caso. Pero yo lo que quiero es las calificaciones de todas las tareas de esta clase para todos los alumnos. Entonces, para ello tengo que meterme aquí, en la segunda opción, descargar todas las calificaciones en una hoja de cálculo. Hago clic ahí y después de unos segundos, aquí... Ya se me ha descargado. Se descarga un archivo que, fijaros, tiene el nombre de la clase, informática gs1, terminado en csv, esa es la extensión. Es decir, no es excel, no es calc, es un archivo eh, cuyo contenido va separado por eh, comas o punto y coma, como vamos a ver ahora. Entonces, una vez que tengo descargado este archivo, el siguiente paso es irme o bien a excel o bien a calc de LibreOffice. Ambos lo tenemos instalados en los ordenadores de los institutos, en las, al menos en las salas de profes. Entonces, vamos a verlo con los dos. En primer lugar, vamos a ver cómo abriría ese archivo con Excel. No puedo hacer clic directamente en el archivo, porque bueno, lo voy a hacer para que veáis lo que pasa. Si hago clic directamente, se me abre Excel, pero como veis, me aparece separado por eh, coma, las distintas notas. Y además, fijaros, eh, aparecen los nombres de los alumnos... Eh, que llevan acentos de manera extraña con una forma extraña entonces no me vale vamos a cerrar este documento, archivo cerrar voy a crear un documento en blanco en Excel archivo nuevo, documento en blanco vale ¿cómo puedo yo traerme esos datos y que Excel los coja de manera correcta? que me tenga en cuenta los acentos pues para ello me tengo que ir a la pestaña datos y dentro de datos hay aquí un botón que se llama importar ¿Vale? Dentro del apartado de importar datos, importar desde archivo CSV. Si yo hago clic aquí, ¿vale? me está indicando ahora, dime dónde está el archivo en cuestión. Pues lo tengo en descargas y se llamaba de esta manera, informática gs1. ¿Vale? Estel comienza a cargarlos. Eh, la ventana que veis ahora mismo depende de la versión de Estel que tengáis. En mi caso es la 2019, por eso es diferente. Si tenéis una más antigua, os aparecerá otra ventana distinta, pero que contiene los mismos datos, los mismos campos. Tenemos que fijarnos aquí, donde pone origen de archivo, hay que desplegar y buscar Unicode TF8, este el 65001. Unicode TF8. Esto nos permite que automáticamente me reconozca todos los acentos. ¿vale? El resto lo dejamos igual. Deli bueno, perdón, aquí se me ha olvidado. Delimitador. Delimitador es cómo están separados los datos. En este caso están separados por coma. ¿vale? Eh, Google Classroom los separa por comas, las distintas columnas. Y le daría a cargar o transformar datos. Tardo unos segundos y ya tenemos aquí. Cierro aquí, ya tenemos aquí las distintas tareas, ¿veis? El siguiente paso que me queda es, fijaros que Excel, eh, en el caso de Google Classroom, su separador decimal es el punto, en lugar de la coma, puesto que utiliza el sistema americano. Entonces, para pasarlo a la coma, lo único que tenemos que hacer es seleccionamos todo lo datos donde tengo las notas, todas las celdas, rápidamente hasta aquí y me voy. Al botón de inicio me vengo a ordenar. No quiero reemplazar. ¿Dónde estás? Que no te veo. Buscar y seleccionar. Reemplazar. Aquí está. Entonces, ¿qué quiero buscar? Quiero que me busques los puntos y me los reemplaces por comas. Le doy a reemplazar todos. Cerrar. Y automáticamente ya lo tengo. Ya me ha reemplazado. Fijaros, todos. Los puntos por comas. Y ya directamente puedo sumar, etcétera, y hacer cualquier cálculo con esas notas, con esas calificaciones. Incluso, eh, como tengo un montón de eh, tareas, lo que voy a hacer es inmovilizar las filas. De forma que aquí eh, me voy a vista. Me voy a. Eh, donde estás inmovilizar. Inmovilizar. Quiero eh, paneles de forma que automáticamente cuando yo me mueva, siempre me va a dejar fijo los datos de los alumnos. Y ya tendríamos preparada nuestra hoja de cálculo de Excel para, a continuación de estas filas, poder calcular las distintas medias, ponderaciones, etcétera para sacar las notas de nuestra asignatura. Muy bien, esto es con Excel. Ahora vamos a hacerlo con LibreOffice. Con LibreOffice se hace de manera más directa. Le doy a no guardar datos. Fijaros, con LibreOffice... Me vengo aquí a la carpeta, eh, me vengo a descargas, lo tengo en descargas, botón derecho encima del archivo. Si tengo instalado LibreOffice, es tan fácil como botón derecho, abrir con LibreOffice y automáticamente me abre el importador. De manera que fijaros, igual que me aparecía en este, arriba tengo el conjunto de caracteres. Si yo hago clic aquí, tengo que buscar Unicode UTF-8 y automáticamente me arregla el tema de los acentos. ¿Cómo van separados? Pues van separados por coma. ¿Vale? Fijaros que si quito la coma me lo vuelve a juntar todo. Va separado por coma. Y le damos a aceptar. Y automáticamente me ha abierto todos, igual que pasa con Excel, todos los datos de todas las tareas. Voy a hacer lo mismo. Selecciono todas las celdas donde tengo datos, donde tengo las puntuaciones de las tareas. Y me voy a editar. Buscar y reemplazar, reemplázame el punto por la coma y quiero reemplazar todos, cerrar y cerrar y automáticamente fijaros me ha reemplazado, veis, los puntos por las comas y ya puedo operar con dichas columnas, con dichas tareas, de forma que yo aquí puedo hacer eh, clic y vamos a inmovilizar también las celdas, ver, Inmovilizar filas y columnas. Y en mi caso tengo estas tareas, que os habéis preguntado por qué están en blanco las primeras, y es porque las tengo en modo borrador. Entonces, como están en modo borrador, no las he publicado, lo que voy a hacer es eliminarlas, porque en mi caso son del siguiente trimestre. Eliminar columnas. Y ya las tendríamos. Tendríamos todas las tareas importadas para este, eh, este trimestre y poder sacar las medias correspondientes. A partir de la última fila, yo aquí podría poner la suma, etcétera para poder sacar las distintas calificaciones de estos alumnos. Bueno, espero que esto os haya ayudado un poco a guiaros con Google Classroom. Poco a poco iremos viendo más vídeos. Un saludo.